Nada que decir. En el día de hoy eh, el imputado en la audiencia pasada había solicitado que se aplazara porque eh, era de su elección eh, apoderar un abogado. El día de hoy el abogado se presentó, tomó conocimiento del expediente y solicitó el aplazamiento a los fines de presentar presupuesto para la medida de coerción que se le iba a conocer. Acogiendo el tribunal, el aplazamiento solicitado por la defensa técnica del imputado, aplazándolo para este viernes próximo a las 10 de la mañana. ¿De qué estaba acusando este joven? De homicidio. Este joven se asoció conjuntamente con otro, al cual el Ministerio Público ya se encuentra bajo investigación y sujeto a medida de coerción.